Ok, para llenar esos assessments básicamente se busca la página, esta página se identifica por el NRC del, del, del curso, aparece esto que es un resumen, aquí indica qué es lo que se ha llenado y qué es lo que falta por llenar, pero hay que buscar la hoja, la, no la que dice assessment sino esta, la que dice estudiantes. Aquí es donde uno llena, estudiante, aquí saben los nombres de los alumnos uno por uno y uno les va poniendo la letra E, excelente, G de bueno, F de regular, I de inadecuado, R de retirado. Eh, las notas van de 0 a 5 según se indica allí. Y aquí arriba están los indicadores de desempeño que corresponden al Student Outcome que se está trabajando. El Student Outcome para esto en este caso es el 2 fíjense acá en el NRC el NRC y el número del Student Outcome para ver bien cuál es el enunciado del Student Outcome aquí está entonces el Student Outcome donde dice assessment aquí el Student Outcome 2 una habilidad de aplicar conceptos de ingeniería para producir soluciones que requieren que cumplen necesidades específicas eh, etcétera y aquí está eso es lo que se está midiendo y aquí están los indicadores de desempeño el a habilidad para definir el, el plan del problema el b habilidad para desarrollar bueno cada una de esas cosas las rúbricas bueno la rúbrica asociada a los a los puntos esa esas rúbricas yo se las voy a compartir junto con este tutorial a través del correo para que tenga las rúbricas de los 7 student outcomes que hay y la escala de calificaciones. Es simplemente un archivo en Excel que indica para cada indicador de desempeño qué significa excelente, qué significa bueno, qué significa malo y ya luego aquí solamente se llena para cada alumno cuál es la escala correspondiente. ya?, esto se llena, se va llenando uno por uno para cada uno de los indicadores de desempeño. Esto que está acá corresponde a que el curso puede tener alumnos de varios programas. Pues si hay alumnos, por ejemplo, de civil, de mecánica y de mecatrónica, P1 sería civil, P2 sería mecánica, P3, etc. Según todos los alumnos que haya en el curso. Ya eso lo hacen las funciones de la hoja de cálculo. Pero la única que hay que llenar es esta donde está eh, el, el, ¿cómo se llama? Donde está este Students, esto, eso es lo único que hay que llenar.